Hablando con Jesús, Podcast. Muy buenos días, ahora vamos a conectarnos con Facebook Live. Buenos días a todos aquí, nos escuchan a través de... Estamos en la club de radio, también en Facebook Live, una... Una mañana maravillosa aquí de los estudios de Cristo en la de Radio. Y una mañana en Bogotá, hermosa, maravillosa. Aquí el sol resplandeciente. Eh, con un frío, pero, ese, y, pero con ese calor del Espíritu Santo. Siempre agradeciéndole al Señor. Estaba diciéndole aquí en Cristo en la de Radio a, los, a, a, su, a su audiencia. Que es un tema maravilloso hoy que se llama Derribando murallas. Un, un tema maravilloso que nos pone el Señor. Esas murallas de obediencia, esas murallas de fe, esas murallas, esas murallas de que realmente necesitamos saber uh, a hacer, uh, hacer la voluntad del Señor, una vez más, derribando uh, murallas, esas murallas que realmente que tú dices... Ay Señor, ¿por qué no me has cumplido aquello? ¿Por qué no me has cumplido esto? Bueno, el Señor te está diciendo, tú estás, me estás obedeciendo, tú estás haciendo uh, lo que te estoy mandando a hacer. O únicamente quieres entrar a ese. a ese. A ese jericó y, y tomar lo que. Y, y hacer lo que yo te diga y, y, y recibir uh, prácticamente lo que tú quieres a tu momento y, y como tú quieras no, no es así, no es así mis hermanos es por eso que el Señor nos trae este tema maravilloso derribando murallas es por eso que le damos la gloria y la honra a nuestro Señor y, y ya para comenzar vamos a hacer esa oración maravillosa con este sol que está resplandeciendo, qué maravilloso eres Señor eh, Padre Celestial, cierra tus ojos amado Señor, te damos gloria y honra Señor por este momento Señor por esta hora Señor que son las 7 y 4 uh, de y la mañana de una mañana bogotana Un domingo maravilloso Señor Que tú siempre te glorificas De una manera sobrenatural Te pido por aquellas personas Señor Que se sintonizan Que nos ven Que nos escuchan Señor Porque estamos en la Gloria Radio Por Facebook Live Señor Siempre dándole la gloria y la honra y el poder Amado Rey Poderoso Señor Gracias por ser maravilloso, ser grande, ser majestuoso, Señor, te pedimos por esta nación, por sus fronteras, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús por las familias, por los jóvenes, amado Señor. Aquellos jóvenes que no, tienen, no te tienen a ti, Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que abrirán esos, esas esas puertas de, de miedo, de temor, y tú estarás ahí con ellos, Señor, dándoles ese tesoro, Señor, que eres que es Cristo Jesús, Señor, y mostrándole ese camino que, la, eh, que es para llegar a ti, Padre Celestial, que es tu Hijo. Conociendo esa verdad que es el Espíritu Santo Amado Señor, amado Rey, poderoso Rey Gracias una vez más por, esta, por este momento Por este momento de oración Respáldanos que sea tu Santo Espíritu Hablándonos Señor A lo más profundo de nuestros corazones Señor de nuestras vidas Te pedimos por uh, Israel Señor Que ayer, precisamente ayer se comenzó el Shabbat Señor Padre Celestial eh, Un momento maravilloso Señor Que deberíamos hacerlo también nosotros Señor Y educarnos cada día más de tu palabra Para que todo espiritualmente sea mejor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno mis hermanos, hubo un tema maravilloso, eh, me, me, me gozo, el sol está resplandeciente, hermoso, maravilloso, que lo puedo ver desde aquí. Aquí en Cristianos en la Gloria, siempre den la gloria, la honra y el poder a nuestro Padre Celestial. Y mira que en esta mañana el Señor nos trae eh, una palabra siempre maravillosa, como lo digo, que es, es, es como que mi, mi frase maravillosa. Y, y nos, habla, nos va a hablar en Josué, en el capítulo de Josué, cuando tomando a Jericó, derribando esas murallas. Y es precisamente que el Señor, uh, como siempre le digo, Señor, necesitamos hablarle a tu pueblo. Necesitamos de realmente decirle a tu pueblo que eh, necesita como conectarse y ser obediente y tener realmente esa fe pero vemos un pueblo que no está teniendo fe, no está siendo obediente únicamente quiere que tú uh, de, eh, derribas esas, esas murallas y ya y no es así hermanos de Cristianos en la Gloria querido oyente, aquí estoy ya a preparando mi Biblia para prepararme, para compartir con vosotros esta palabra de, de poder y es por eso que el Señor en esta mañana mis, mis hermanos de Cristianos en la Gloria nos dice que vamos a ser obedientes vamos a a obedecer, vamos a tener esa fe, porque como la misma palabra lo dice en Hebreos 11.1, uh, 11, que pues la, la, la fe es la certeza de lo, que, de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Y eso es lo que el Señor te está, lo que te va a decir en esta mañana, que, que vamos a dar seis vueltas, seis, seis vueltas, y al último día, en el séptimo día de, esa, de, de esas vueltas, va, el Señor nos va a decir, tienes que hacer esto, ¿para qué? Para que veas tu promesa, para que veas lo sobrenatural, para que veas que yo soy un vivo y de poder. Vemos, vamos a ver seis días, seis días que el Señor nos, está ahí, nos va a decir, mira, el seis significa, mm, eh, es el número anterior del siete, no es perfección, es el número de los enemigos de Dios. Es un, es el seis eh, tipifica algo que no está terminado, sino que ya para el siete, el Señor se va a glorificar, como se glorificó en el mar rojo, como se glorificó con sus siervos, así también lo, lo hizo con Josué, y, y es por eso que en esta mañana, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, el Señor va a comenzar a hacer algo maravilloso, va a comenzar a transformar tu corazón, ya, ya yo siento que ya el Espíritu Santo está tocando tu vida, y está diciendo prepárate, si te llamas José, José, María, Pepe, eh, Nicolás, a, a Marcelo, cómo te llames. Ya el Señor va a comenzar a decirte, a darte unas, una, a darte unas direcciones, para que, para que esas murallas comiencen a dri, a, a derribarse, para que esas murallas realmente que lo que el enemigo está diciendo, tú no puedes derribarlo, tú no puedes hacerlo, tú no tienes la capacidad porque ese Dios invisible no va a poder ayudarte. Pero ese Dios esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, a través de su Santo Espíritu te está diciendo, vas a obedecerlo y vas a tener fe y vas a ver lo que yo voy a, a hacer antes de terminar este año. O para el próximo año tengo algo sobrenatural eh, en, para ti. Algo que el Señor va, va a traer algo sobrenatural, primeramente lo espiritual, después viene lo, lo material, porque eso viene por añadidura esto se queda, lo espiritual va a ir a una vida eterna en el nombre poderoso de Jesús, un gran anhelo es que tú y tu casa le sirvan al Señor un anhelo mío es que tú estés y nos veamos en esa cena del Señor, del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que esta mañana, derribando murallas, vamos a derribarlas en el nombre poderoso de Jesús. Y yo sé que yo, yo tengo la fe y la convicción, como dice en Hebreos 11.1, que vamos a tener esa fe y vamos a hacerle a ser obedientes al Señor. Vamos a ser como esa misericordia, como esa gracia que Él nos da, debemos darle a los demás en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente, está derribando murallas, el Señor nos está, ya nos está inyectando con su Santo Espíritu, nos está inyectando eh, esa parte de obedecer, esa parte de, uh, de tener esa fe. Pero tú vas a dar vueltas y vueltas y vueltas y el enemigo, ay Dios mío, mira ese Dios, ese Dios es ese Dios imposible ¿Qué, ¿Qué Jehová? Ese no existe, ese no existe, no te va a ayudar. Pero ya en Josué vamos a ver qué nos va a decir el Señor. Una palabra que el Señor eh, comienza y vamos a leer algunos versículos de del capítulo 6 porque no podemos leer todo el capítulo por el tiempo y también eh, por... Eh, porque es largo, es largo pero vamos a como a resumir eh, es, eh, qué maravilla nos trae el Señor esta mañana mira que vamos a leer esta palabra como siempre, con toda reverencia y el título de, de, de este capítulo de Josué es la toma de Jericó y ahora Jericó está cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel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 como te llames, yo he entregado en tu mano a Jericó, he entregado todo este problema que tú dices que tú no lo puedes superar, lo estoy entregando en el nombre poderoso de Jesús y a su rey con sus varones de guerra esa máquina es que Satanás se está queriendo poner en tu mente, en tu corazón esa, eh, ese ascenso esa parte espiritual que tú dices pero no, ¿por qué no he llegado? porque el Señor ya te lo está entregando en el nombre poderoso de Jesús y mira y continúa diciendo rodearéis pues la ciudad todos los uh, todos los hombres de guerra, esos hombres de guerra, esa parte espiritual que tú vas a hacer todos los días con el Señor, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días, ya comenzamos, este es el primer día que vamos a comenzar a, a luchar, a, a, a andar alrededor de ese Jacob, porque... Satanás, por dentro está diciendo, ja, ja, no me vas a, no me va a no, yo te voy a quitar esa, bendi esa bendición, tú no vas a poder derribarme. pero el Señor ya lo derribó hace dos mil años, recuerda eso. Nosotros vamos a ser como esa, ese instrumento, con lo, como Dios se va a glorificar en tu vida, como se ha glorificado en tu hijo, en tu, en, en tu esposo, en la parte de que. Eh, Tú decías, mi hijo no, no no, se va a convertir al Señor. Y mira, lo está haciendo en tu esposo, en tu esposa. Ese esposo que decía, no necesito ese Dios, pero ahora lo está necesitando. Ese esposo que ahora está leyendo la palabra. Está diciendo, amor, vamos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer esos devocionales. Y es por eso que el Señor dice, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carneo delante del arca. Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los, y los sacerdotes tocarán la bocina. Mira qué hermoso el Señor nos está hablando ahí. Ya vamos a regresar a ese, pero continuemos. Y cuando, y cuando toquen prolong, uh, prolongadamente en, eh, el cuerno del carnero, así oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará una voz. Y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante llamando pues José, uh, Josué hijo de Num a los sacerdotes les dijo lleva el arca del pacto y siete, y siete sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante al arca de Jehová mira que el Señor cuando, estaba, cuando da estas direcciones y te las da a ti Dios siempre busca un orden, una perfección, como lo hizo cuando terminó el, el, eh, cuando el Señor terminó y descansó el séptimo día. Muchas cosas pasaron el séptimo día. El séptimo día, como aquí en Josué, le, le decía al séptimo día vamos a hacer algo. Para siete, eh, siete y van a llevar siete sacerdotes y van a llevar mi presencia delante, delante de ti. Ahí no decía, lleve mi presencia de atrás. Así que siempre, siempre lleva la presencia de Jehová delante de ti. No importa el problema, no importa lo que tú estás pasando, pero siempre lleva la presencia de Jehová delante de ti. En esa oración, en esa dificultad, en lo que tú llevas, en esa ansiedad, en lo que te está pasando, siempre lleva la presencia de Jehová en tu vida. Te lo dice el Señor parece celestial para la gloria y mira lo que nos sigue los lo, lo que continúa este capítulo llamando pues José hijo de Nun te estoy repitiendo a los sacerdotes dijo lleva el arca del pacto y siete sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová una vez más esa presencia y dijo el pueblo pasa y rodea la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová siempre hay una protección siempre hay algo bien planificado y es lo que hace nuestro Dios eso es lo que hace nuestro Dios y lo maravilloso de nuestro Padre Amado del Hijo y del Espíritu Santo siempre cuando hacen algo lo hacen perfecto eh, como decía un personaje tienen todo fuertemente todo calculado y eso es lo maravilloso de Jehová que muchas veces uh, muchas personas dicen no sé Dios no va a hacer nada ni mmm, y hasta Satanás no eh, eso es lo que pagó eh, el, hijo de, eh, el Hijo de Dios No, hasta los fariseos decían eso Ese no es el Hijo de Dios Pero siempre el Señor glorificándose Siempre el Señor eh, buscando esa perfección Y haciendo todo uh, hermoso, maravilloso en el nombre de su nombre Qué maravilloso es el Señor que nos está hablando Y nos dice Y así, y así, y así que Josué hubo hablado el, al pueblo los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno, de carnero, pasaron delante del arca y de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y miren lo que dice el versículo 9, es algo, uno de los versículos que también comienza a tocar. Mi corazón comienza a tocar y comienza en estos seis días de dar vueltas por, ese, por, por, esa, por, esa, por esa ciudad que era un lugar eh, eh, uh, militarmente estratégico. Y decía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la, y la retaguardia iba tras, tras, tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Yo me pregunto, ¿cómo está esa armadura de Dios contigo? ¿Te la estás poniendo? ¿Cómo está esa intimidad de, de, de, de, de Dios conti contigo? ¿Realmente tienes al Señor? ¿Tienes su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Realmente tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo que, te, que tú yo me imagino que tú lo estás diciendo: enséñame el camino, enséñame la verdad. Qué abogado que tenemos para qué? Para con el Padre, que es el Hijo. Y el Espíritu Santo nos está guiando cada día más. Qué hermoso es. Dios, Dios no quiera, Dios nos salve de esto. Que cuando se vaya el Espíritu Santo, que nuestras generaciones. Eh, no no quede ninguno sino se nos vayamos todos cuando no esté el Espíritu Santo cuando ya no tengas no puedas tener esa relación con Dios cuando no sientas el Espíritu Santo en esta tierra tremendo y es por eso que el Señor nos está nos está pidiendo que realmente nos pongamos esa armadura de Dios que tengamos esa comunión con él mañana tarde y noche por eso se ha titulado derrib derribando murallas, derriba esas murallas de, de falta de fe. Aquí comenzar a, a obedecer al Señor. Si el Señor te dice ve a la derecha, ve a la derecha, si ve, ve, ve, ve a, a, a, eh, a la izquierda, a la izquierda. Y por eso el Señor le estaba dando unos pasos, le estaba dando unas órdenes a José. Pero vemos hoy un pueblo de Dios, un pueblo de este, de, de este siglo que no obedece. Únicamente va a un templo a chismosear, a buscar bendición. Perdona como te hable así, pero es una verdad que no podemos negar. Necesitamos hablar la verdad porque necesitamos que un pueblo realmente derribe esas murallas de conformismo. Derribe esas, esas murallas de, de, de un área de conformismo. No, el Señor no quiere que te quedes ahí. El Señor quiere que vayas a lo sobrenatural, a lo más grande, a lo más maravilloso. Es lo que quiere el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú hagas caso Y en esa obediencia, en esa fe Vas a ver lo que el Señor va a hacer en tu vida No únicamente contigo Con tu familia, en tu hogar Hasta las personas que están alrededor tuyo Y es por eso que el Señor te está diciendo Como le dijo a Pedro Como te llames Tú me amas Y lo repetía Lo repetió dos veces más Tú me amas, tú me amas Y al final, Señor, tú sabes que yo te amo Ahora el Señor te, me dice, eh, te pregunta, ¿tú me amas? Tú dirás, claro Señor, yo sé, claro que tú sabes que yo te amo, pero ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no tienes fe? Realmente necesito que obedezcas, pueblo mío. Realmente necesito que obedezcas, novia mía, que ya muy pronto voy a volver. Estoy a las puertas de vuestros corazones golpeando como esas mujeres insensatas, pero tú no quieres abrir. Y cuando regreses con ese aceite, te voy a decir, yo no te conozco. Y es lo que te está diciendo el Señor, comencemos a derribar, <coughs> perdón, estas murallas de inconformismo, de no obediencia, de que seas sumisa a tu líder, a tu pastor. Que, que hagas caso, si te dice que te sientes en, la par, eh, en esta silla, siéntate en esta silla Si te dice que hagas algo, haz caso Pero hoy únicamente queremos ver la casa, el carro y la beca o el teléfono o la tableta Pero no quieren hacer caso Uno son en la casa, otros son en el trabajo y otros son en el, en el templo Dios quiere realmente un pueblo que sea sumiso, obediente. Un pueblo que realmente esté sujeto a lo que el Señor diga. Un pueblo que realmente esté derribando esa, ese bloque en su mente de no leer la palabra, de no escruñar la palabra. Realmente debemos de debes de comenzar a, a, a obedecer al Señor y comenzar a, a, a descruñar, a entender lo que tú estás leyendo lo, la palabra de Dios estar con Dios no únicamente tipifica ir al templo, escuchar por una hora, dos horas a, a un hijo de Dios, a un siervo de Dios y ya no, es tener amor, ser sumiso escudriñar tu palabra tú quieres que Dios te hable Tú dirás, claro que sí, lee su palabra Qué palabra más perfecta que, es su, que la Biblia Él te habla lo más profundo de tu corazón Y cada palabra que tú leas Va a ser de una manera esa misma, Ese mismo versículo cada día va a ser te, te, te lo digo Va a significar algo diferente Y es por eso que el Señor te está diciendo Comienza a obedecer Te estoy diciendo, das seis vueltas Vamos, vamos, adelante. Tú puedes. Tú dices no, yo no puedo, no puedo, no tengo para el bus. Sí, tú, tú, yo te voy a dar para el bus. No te preocupes, no te preocupes que yo te voy a dar para el bus. Pero me queda lejos, no tengo para una biblia. No, no, no te preocupes que yo te voy a dar para una biblia. Obedece, dobla rodilla. Yo te voy a dar para una biblia. Es que no tengo un lugar para, para orar, ah, dónde orar, ve al baño. Uh, arrodíllate Arrodíllate Este programa que tú estás viendo No te va a llevar una vida eterna Obedece Ya, esas son las seis vueltas Estamos dando las seis, comenzando el primer día Estamos como en el segundo día Dando vueltas por bueno, esos sacerdotes y esos guerreros Dando las seis vueltas y Satanás dice No, tú no vas a poder Ya para el cuarto quinto día Tú vas a decir, no, este Dios no me va a cumplir pero Dios está diciendo, yo te hice una promesa y esa promesa va a ser grande y poderosa. Una promesa que el Señor te, la, te ha cumplido todo lo que, te ha, lo que te ha dicho en el nombre poderoso de su nombre. Te ha dado de comer, te ha dado un techo. Tú me dices, pero únicamente he comido pan y, agu pan y agua. Pues pan y agua has comido y dale gracias al Señor. Que no deberíamos ni, mejor dicho, que nos bendiciera, Por lo malos que somos Y no obedecemos Oh Padre Celestial, Padre de la Gloria Mira que el Señor Hoy también llevo un momento Esperemos un momento de leer Estos versículos y me lleva a Vamos a, a Deuteronomio, capítulo 28 Versículo 1 Y mira lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 28 Versículo 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de, de, de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Que yo te eh, prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Algo tan fácil, pero para nosotros los seres humanos es algo tan difícil No lo puedo creer no podemos, no se puede obedecer. Se están yendo a las iglesias o a los templos, como tú lo llames. Yo, yo digo, no, no soy nadie para juzgar, pero hoy eh, las, las cristianas y, uh, evangélicas se volvieron como eh, las iglesias cristianas. A mí en que las iglesias católicas se han convertido. La repetiera, repitiera y mejor dicho, y adorando. Y no, no, no, no. tenemos santos en los templos, pero estamos adorando otras cosas. Y no estamos haciendo obedientes a lo que el Señor nos está diciendo. Más humildad, más amor. Como en el tiempo del libro de Hechos, había amor, había integridad. Ayudar uno al otro, no el chisme. Pero aquí vemos pocos Josué que están realmente siendo obedientes y teniendo fe Y como lo decía el Señor Sigue mis mandamientos, obedece Haz caso Lleva mi presencia Pon, pon esa armadura mía En el nombre poderoso de Jesús Oh Padre Celestial, Padre, la gloria en mi alma te alaba te glorifica Padre Celestial Y es hermoso como el Señor nos habla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 Hay momentos para todo Y esos momentos es cuando el Señor nos dice eh, Yo te estoy diciendo que hagas esto Vosotros no gritaréis, no van a hacer esto Ni será vuestra voz Porque el Señor se va a glorificar grandemente Ni saldrá palabra de vuestra boca... Hasta el día que yo os diga... Gritad, Entonces... Gritaréis... Hoy en día... A uno le habla a un pueblo... No hagan esto... No hagan aquello... No es que Dios me dijo... No, Dios no te dijo... Haz caso... Y quieren hacer la voluntad de ellos... Y después dicen... ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace, no me ha cumplido? Mira lo que dice, Dios no me ha cumplido. ¿Qui ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Quién eres tú para decir, Dios no me cumple? ¿Por qué dices, porque yo no le cumplo a Dios? Qué triste ver que ahora la gente... Le, le demanda a Dios Pero ellos no No siguen La, la, la obediencia Esa, esa obediencia y esa fe al Señor El Señor dice No te preocupes No vayas a hacer esto Espera a mi momento Y ese momento va a llegar Pero a veces nosotros los seres humanos Somos ansiosos queremos que las cosas sean ya queremos ver tendencias de de personajes que se ven hoy en día en youtube que ay dios mío yo digo qué pasa pero esta tendencia de obediencia de fe nos está haciendo tendencia que realmente se debería hacer caso Hoy en día los hijos no hacen caso a los padres. No hacen caso. Y es terrible. Es terrible que no hacen caso. Los hijos demandan a los padres, pero no hacen caso. Y hoy vemos un pueblo de Dios de lo mismo. Le están exigiendo a Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Gracias a Dios que tienes un día de vida Yo siempre le digo al Señor De esa obediencia De a las buenas nuevas del reino de los cielos Señor Si tú has mandado A uno, a tres A siete A escuchar esta palabra Señor Gloria a Dios Al pueblo no se les está hablando de esto Únicamente compórtese bien y van a recibir el carro y la beca. Pero no se les está hablando realmente de, de que necesitan ser obedientes y de que deben de tener fe. De la palabra dice que cumplan los mandamientos del Señor, ponlos en práctica. Dice el Señor Cúmplanlos Ponlos en práctica Pero Le cuesta un pueblo Y después dicen De lo que está pasando que Es culpa de Dios No, no es culpa de Dios Es culpa de nuestras propias decisiones De, nuestras propias, de, lo, que, de lo que está pasando de lo, que, de lo que está pasando los, de nuestros los propios actos es por eso que el Señor te está diciendo que La iglesia qué pasa y continuamos leyendo porque el Señor lleva, vamos, ya vamos a ir dando vueltas y es por eso que Josué dijo claramente cuando yo diga que griten van a gritar y eso es lo que te está diciendo el Señor Cuando, yo te, cuando yo, yo, yo te diga que grites Vas a gritar Y esas murallas se van a caer ¿Estás siendo obediente? dirás, sí Y si no, a comenzar a ser obediente Porque es lo que necesita el Señor Obediencia Obediencia No únicamente por el momento Que lo que entra por aquí nos va por el otro oído Que realmente eh, Estés comprometido con el Señor no conmigo no con tu líder ni con tu pastor sino realmente estás comprometido con el Señor en el nombre poderoso de Jesús José se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca y los cibes que siempre en la presencia de Dios iban con ellos Aquí ellos no iban tomando sus propias decisiones aquí José siempre llevando la presencia de Dios siempre maravilloso y es lo que debemos llevar en este programa ahorita estamos llevando la presencia del Señor estamos escuchando al Espíritu Santo para transmitir el mensaje tú dirás pero como siempre no es uno duro no hay que transmitir un pueblo que realmente no está haciendo caso porque Dios me cobrará por tu vida Dios dirá, ¿por qué no hablaste la verdad? Yo dije, Señor, hablé la verdad. Y pocos los que escucharon la verdad. Porque en la misma palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El que tiene la uh, comisión de, uh, de oídos, que oiga. Y es por eso que al pueblo... Estas tendencias no le gustan. Quieren verse alguien que... Que, que está haciendo bobadas por un, por, un, por un video. Pero la palabra de Dios... Que se está transmitiendo... O, o el líder... O, o, o la persona que ha puesto Dios para transmitir la palabra... Eso no... Porque a lo bueno... Es aburridor... Y a lo malo... Es chévere... ese es el mundo que estamos viviendo hoy... Un pueblo... Que no hay obediencia... Que no hay fe... Y es por eso... Que el Señor nos llama a lo más profundo de nuestro corazón hay un salmo maravilloso que nos lleva ahorita al Señor también rápidamente un salmo que el salmo salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío. Qué hermoso. Mi Dios en quien confiaré. Y mira que en el mismo capítulo de ese Salmo 91 nos dice, caerán a tu, a, a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Estás dando esas vueltas. Estás teniendo esa obediencia, estás dando esa fe. Pero a pesar de lo que pase, mira lo que se está diciendo el Señor en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido televidente. Si no ves por primera vez, bienvenido, porque es una palabra para ti. Nos te está diciendo: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor está, está dando esas seis vueltas y está morando bajo la sombra del Omnipotente en la presencia de Él. Y Él te dice. Como decía el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Qué hermoso, eso es una hermosa, un, como un poema, hablándole ese, a ese esposo maravilloso. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Y recuerda que en el mismo capítulo nos, nos dice el Señor, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Te está diciendo el Señor, créelo, créelo que que está diciendo el Señor. Él es nuestra esperanza. Él es todo para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, en este momento, te estás teniendo la obediencia y la fe de que eso. Y al séptimo día, Y estamos llegando al séptimo día. Esas murallas se van a derribar. Esas murallas de conformismo. Esas murallas de que yo no puedo. Claro que tú puedes. Dios se hizo hombre Vino a demostrarnos que se podía Y que se puede Claro que tú puedes Otra cosa es que no has puesto Ni has abierto las, uh, La puerta de tu corazón al Señor El Señor golpea Y sigue golpeando Pero tú No estás abriendo Las puertas de tu corazón al Señor Puertas Que como la, el arca de Noé Esa puerta se va a cerrar Y mucha gente cree que está bien Pero el que va a cerrar la puerta No va a ser un hombre Va a ser Dios Y cuando se cierra esa puerta De no obediencia, de no fe Ahí vende al crujir y al llorar Y es por eso que el Señor nos está diciendo, sean, uh, sean atentos y por eso cuando decía a uh, Josué, uh, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que el día que yo os diga, grita, entonces gritaréis. Todavía no grites, te está diciendo, todavía no, ya, ya va a llegar, ya me voy a glorificar. Y vas a ver lo maravilloso que... Lo sobrenatural Tú querías algo algo sobrenatural Pero lo vas a ver Lo vas a ver En el nombre poderoso de Jesús Oh mi alma te alaba, Señor Mi alma te alaba Y como estamos hablando siempre La presencia de Dios siempre Siempre, siempre, siempre, siempre No dejes de, de Que la presencia de Dios No esté contigo Siempre llévala, siempre, siempre. Y mira que en el versículo 13, Y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de, eh, de cuerno fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la red de iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Siempre hay esa guerra espiritual siempre esa, esa presencia del Señor cuidando, eh, estando tú y el Señor cuidándonos recuerda lo que nos, di, de, eh, no, nos dice el Señor en el Salmo 91 que Él siempre nos va a, cu a, los va a cuidar van a venir muchos pero él siempre nos, no va a que nadie nos toque Él sabe el límite de cada uno, de cada corazón pero a veces tú te sientes afligida te sientes afligido y tú dices yo no puedo más Señor no puedo más Si el Señor te escucha, escucha esas lágrimas, esa aflicción. El Señor te dice, yo te, yo te escucho, pero estoy preparando algo maravilloso, algo que tú que tú lo que tú quieres no es nada comparado a lo que a esas murallas que a, vamos a derribar. Vamos como en el quinto día, pueblo. Al séptimo, día, mira lo que nos dice antes del, del versículo 15. Así dieron otra vuelta a la ciudad uh, el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron hicieron durante seis días. Ya vamos al sexto día. Recuerda, el número seis es el número anterior, al número 7. Eh, no se concluye nada. Recuerda que el número 6... Es el número usado por los enemigos de Dios Dios no ha terminado algo Porque para el número 7 El Señor va a hacer algo maravilloso Y al séptimo día se levantaron Después de, del alba Esos momentos de oración Cuando tú te levantas A orar al Señor Y dieron vuelta a la ciudad De la misma manera siete veces Ya estamos en el séptimo día Iglesia y le estamos dando siete vueltas, le vamos a dar siete vueltas. El Señor nos dice: te, Tienes que dar siete vueltas. Y tú dices: Más, Señor, sí, señora. O oh, sí, Señor. Dale siete vueltas. Vino la perfección, va, va a venir lo sobrenatural, va a venir lo maravilloso. Porque cualquiera que, ha, que oye estas palabras lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y es lo que tú estás haciendo. Vas a edificar la obediencia y esa fe sobre esa roca que es Cristo Jesús. Ese fundamento en el nombre poderoso de Jesús. Y estamos dando las vueltas ya en el séptimo día. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, José dijo al pueblo, grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad Grita con todo tu ser Grita con todo Dice Señor aquí tengo Voy a ser obediente Voy a tener fe Señor Vamos a hacer algo sobrenatural Señor Voy a abrir las puertas de mi corazón Vamos a hacer algo sobrenatural amado Señor Vamos a ser para el celestial Que es como, como yo soy Ese embajador del reino de los cielos Para ver Que hay un Dios vivo y de poder que está derribando esas murallas por mí Van a ver que esa, esa bendición espiritual de, de, de lo sobrenatural, de nivel en de nivel, de en gloria en gloria, se va a ver reflejado. Que mi, esa paz que tú me estás dando, Señor, nadie me la va a quitar. Padre celestial, que mi esposo, aquel, aquel, tú te voy a decir que esposo, mi esposo, que no se, no se está convirtiendo, se está convirtiendo en el nombre de Jesús. Que mi esposa realmente, que va a darle 100%, que mis hijos, Padre celestial, van a ver en el ejemplo, Señor. Y vamos a ser convertidos Y vamos a derribar esas murallas de, de, de, de, de lo, Del mundo De las cosas del mundo Y vamos a ir a lo de Dios Hermoso eres Estás gritando Con todo tu corazón Señor tú eres lo mejor Señor Tú eres todo para nosotros Es lo que nos está diciendo el Señor Señor Oh, santo eres, precioso eres Señor. Y será la ciudad, y mira lo que nos dice, ya el versículo 17, y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Y algo que nos, mira lo que nos dice en el capítulo de Josué, en el versículo 6, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella. Mira ¿Cómo vemos que el Señor A pesar de ver una iglesia Que está en pecado en en idolatría, Porque están adorando a hombres No a Dios Tiene misericordia Y hay mucha Y vio la misericordia en Rahab Que buscaba realmente ese Dios vivo de poder Y porque desde ahí Cuando lo sacaron también de Jericó Ella vivió con los israelitas Y buscó la presencia del Señor Y, recuerda, y recordemos que Rahab eh, viene del, lina el, es del linaje de que vino nuestro amado rey Jesucristo. Entonces, vemos que el Señor, a pesar de que hay muchas personas que están adorando, están siendo paganas, están haciendo mejor lo que no le agrada a Dios, yo tengo misericordia de ti, te dice. Tengo misericordia. Y realmente te voy a sacar de ahí. Te voy a sacar y vas a buscar de mi presencia, y vas a hacer como Josué: llevar ese altar delante de mí, llevar mi presencia y ponerte esa armadura en el nombre poderoso de mí Jesucristo. qué hermoso es, maravilloso. Pero vosotros guardados los guardados del Anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa de, de anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo, y lo turbéis. Mira que ya para ir terminando. Que cuando el Señor te dice no, vayas a, no hagas aquello. No es mi voluntad. Pero mucha, muchas personas es que Dios me habló. Dios me dijo. No. Realmente que cuando sea el Señor, hablando en lo más profundo de tu corazón, tú lo vas a sentir. Y hacen cosas que no es la voluntad de Dios. Y después vienen, una vez más, lo que hablábamos al, al comienzo de la emisión, vienen consecuencias, vienen cosas que no le agradan al Señor, de falta de obediencia y falta de fe. Y es por eso que el Señor está pidiendo... Obediencia. Mira que hab 36, 11 nos dice: si obedecen a Dios y les sirven, Dios les concede días de paz y de bienestar. Mira que lo que estamos hablando hoy es obediencia y fe. Eso es todo. Esta historia nos está hablando de obediencia y fe. Hagan caso. Sigan mis direcciones. Pero el Señor muchas veces nos ha dicho, yo hablo a mi pueblo, pero mi, mi pueblo no me escucha. Mi pueblo no sabe discernir de lo que yo digo, porque están en lo, en lo del mundo. Y es por eso, una vez más, y no vamos a cansarnos de decir, que este pueblo está perdiendo por falta de conocimiento. Y qué bonito es que se viera todo. Yo no estoy diciendo que todos. Dice el poeta Joel. Que el Espíritu Santo estaría en todos. Y mejor dicho. Se veía esa presencia del Señor. Pero. No se está viendo iglesia. Padre Celestial. Padre de la Gloria. Te amamos y te glorificamos Señor. Y y el pueblo de Israelita entró a Jericó las murallas fueron, de, eh, fueron derribadas y, y en estos siete días, esa travesía que hicimos vemos que hubo una obediencia y, y el Señor tuvo compasión De, de, de Rahab y vio ese corazón porque es el, el Señor es el que pesa los corazones y es por eso que el Señor nos está hablando a lo más profundo de nuestra mente de nuestro corazón, de nuestro espíritu de nuestras almas que hagamos caso Pero, una vez más, es difícil ver a un pueblo que haga caso. Un apunte que, que tenía, ya como para, uh, como para ir terminando, que es perfección. Perfección es algo, eh, que es plenitud, perdón. Estar lleno, completo, terminado. Eh, ter Esa es la plenitud lo que quiere el Señor, que estemos, que estemos llenos de su presencia. Que estemos llenos de eh, eso es lo que quiere el Señor recordemos que el número 7 de la perfección muchas veces proporciona un énfasis especial en el texto de perfección identifica con, con él algo terminado completo y en este séptimo día el Señor nos ha entregado hoy espiritualmente algo sobrenatural para aquellos que recibieron gloria a Dios, yo no lo recibo. Estoy derribando esas murallas de muchas cosas en mi vida personal, en mi vida espiritual, tantas cosas. Yo te digo a ti también, el Señor está, está derribando esas murallas. ¿Qué te está pasando? No sé, pero el Señor te la está dando, te dio esa victoria. Pero no vas, no voy a, El Señor nos está diciendo, te está diciendo, olvida el pasado. Vamos a un futuro. Vamos a un presente. No te quedes en lo que pasó la, hace mucho, muchos años. Vamos a ir a un presente y vamos a, vas a estar. Eh, tú me vas a llevar. Tu presencia va a estar con nosotros, Señor. Y la presencia del Señor va a estar contigo siempre. Esté en lo alto, esté en lo bajo. Como siempre lo digo, que esto es como una tabla económica. En, las, en los momentos altos, todo el mundo contento, pero los bajos, todo el mundo como que ¿dónde está Dios? No, señor. En esos momentos realmente se ve identificado si tú eres realmente eh, esa persona comprometida con Dios, esa persona que realmente está siendo obediente. Y es lo que necesita el señor. Adoradores en espíritu y en verdad un pueblo comprometido que realmente acate unas unas órdenes como lo hizo, lo hizo con Josué y esas órdenes espera que este pueblo lo haga estamos en tiempos postreros, iglesia estamos en tiempos que se están viendo cosas terribles este es el comienzo de dolores pedamos los unos por los otros Por aquel que está enfermo, oremos por ellos. Ya me están diciendo que debemos terminar. Te invito que cerremos los ojos y vamos a hacer esa oración. Y pedémosle al Señor que, que cada día nos ayuden. Como dice el Señor, caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegarán, te dice el Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú hiciste hoy algo sobrenatural. Hiciste algo, derribaste las murallas, Señor. De todo conflicto, Señor. Has derribado las murallas de toda persona que... Quiera, quiera terminar comunión un contigo, contigo, pero no había podido, Señor. Tú quitaste toda, toda cosa demoníaca, Señor, que estaba inter, uh, como interviniendo, como que no dejaba que tú, que esa persona estuviera eh, en obediencia, en fe. Hoy tú, Señor, nos has inyectado a todos. A todos, señor, en obediencia y en fe. Te damos gracias, señor. Te damos gracias porque tú no a veces nos, nos ves como esa rajab señor, esa ramera. Queremos ayudar a muchos, señor, y queremos dejar mostrar a muchas personas que lo que lo maravilloso que es el reino de los cielos. Y a lo que pueden llegar, Señor. Y lo que puede llegar a ser su, tu misericordia, tu gracia, Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso dejamos eh, entrar a esas espías. Dejamos entrar a esas personas que vean, Padre Amado, lo que eres tú, Señor. Y lo, lo, que, lo que eres tú está reflejado en nuestras vidas, Pachiri Makandi. Oh Padre Celestial, Padre de la Gloria. Tú eres santo, eres maravilloso, Padre Celestial. Y cuando dejamos entrar a esas personas. Ellas quedan como asombrados diciendo Yo quiero de, de ese Dios Yo quiero lo que tú estás viviendo Yo quiero derribar esas murallas de, de depresión Yo quiero derribar esas murallas de, de amargura Yo quiero de, derribar esas murallas de falta de perdón Yo quiero derribar esas murallas del chisme Yo quiero derribar esas murallas Que realmente no me están llevando a, a a estar contigo Señor Sino alejarme de ti El Señor nos pide Que llevemos su presencia que estemos con esa armadura de Dios Iglesia Y que realmente lo amemos De todo corazón Mente, alma y de corazón Él nos protegerá Él no dejará que te toque él va a estar siempre en vuestra presencia Te pedimos por esta nación de Colombia, Señor Por sus fronteras Te pedimos por Israel, amado Señor Te pedimos por el mundo entero Por las familias, por los jóvenes, Señor Aquellos jóvenes, Señor, que se están perdiendo, Señor Aquellas personas, Señor, que... De género, Señor, que les gustan los hombres Hombres con hombres, mujeres con mujeres Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos una liberación en ellos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que esas murallas, Señor, que ellos... Tienen en sus mentes... De gustarle a otro hombre, a otro hombre, a una mujer, a otra mujer... Se caen, se van en el nombre poderoso de Jesús, Brasil y Masaya. Oh, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Tú en este momento, Señor arribas toda cosa uh, toda, toda barrera barrera Señor muralla de maldad Señor que quiera destruir a tu pueblo Señor a tus escogidos en el nombre poderoso de Jesús te pedimos por los líderes Señor por aquellos pastores por aquellos maestros Señor que realmente están edificando a tu pueblo Señor ayúdanos, protégelos Señor y que, y que la gente Señor de, de, de Saque, eh, como que destruye esas murallas de que no quieren entender de lo que se les está enseñando, Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, ten misericordia de nosotros. Y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, de aquí en Hablando con Jesús Podcast, otra misión más que el Señor nos trajo. Otra misión... Y siempre dándole esa gloria y esa honra a nuestro amado Rey. Y Dios mediante nos veremos el próximo domingo. Dios mediante a las 7 de la mañana. Siempre dándole la gloria, la honra y, el, y ese favor a nuestro amado Rey. Siempre dándole ese crédito porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo. Thank you.